Nada se mantiene estático, todo está en permanente cambio. Nuestros políticos están tan enfrascados en su lucha por el poder que se limitan a improvisar respuestas a los problemas que van surgiendo. No buscan soluciones, no se preocupan realmente por los peligros que nos acechan en el horizonte. Volveremos a la Edad Media si las personas obsesionadas por el poder y el dinero son las que deciden por nosotros. Solo cuando la política vuelva a girar en torno a los intereses del ciudadano podrán mejorar las cosas. Es lo que intentamos en aestalida.org.